Adelante, no sé si Parece se está escuchando. ...morativos que... que se realizan en San Francisco de Macorís en la mañana de hoy, venerando la patria, venerando nuestros mártires, ¿eh? Duarte, Duarte Sánchez, Mella, los trinitarios, que un día como hoy, en el año de 1844, en la Puerta de la Misericordia, enalvolaron el manto tricolor luego del trabucazo. Que viva la República Dominicana, fueron las, las primeras palabras para marcar, para dejar trazado este proceso histórico que nos lleva a la libertad y la independencia. En la continuidad de las actividades que programó en el día de hoy, tanto la Gobernación Provincial Duarte como el Cabildo Municipal y las autoridades provinciales en sentido general, bueno, está previsto ya en breves minutos presenciar eh, por primera vez esto, eh, en el Salón de Actos de esta Gobernación Provincial, lo que será el discurso del Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Se estará dirigiendo a la Nación la mañana de hoy en su discurso, a propósito de esta fecha conmemorativa y ya aquí presente parte de las autoridades, funcionarios del gobierno de esta demarcación que hacen presencia en el día de hoy para eh, escuchar al mandatario. Muchas expectativas tiene el país sobre eh, el discurso de Luis Abinader en el día de hoy hay muchos temas de que la ciudadanía espera que se toquen. El tema de la inseguridad ciudadana, el tema económico, pero sobre todo un tema que ha estado en las palestras en los últimos días, el tema eh, dominico haitiano, ¿eh? Así que en vivo en estos momentos desde el Salón de Actos de la Gobernación Provincial Civil Duarte, repito, donde en breves minutos ya eh, el presidente se estará dirigiendo a la nación y ahí en esta pantalla que todos observan, en esta pantalla que todos estamos observando en estos momentos, eh, los que se encuentran presentes hoy aquí estarán observando todo lo que diga el mandatario en una invitación especial que ha sido hecha por la gobernación provincial de la provincia de Duarte. Cobertura total, 179 años de la fundación de la República Dominicana. Saque su manto tricolor, gócelo, disfrútelo. ¿eh? Porque República Dominicana en el día de hoy está de fiesta, está de fiesta de cumpleaños, gracias a nuestros patriotas, gracias a Duarte, gracias a Sánchez y gracias a Mella. Muchísimas gracias. Retorno con ustedes. Bien, gracias.